Desde el año 2015, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en colaboración con la Vicerrectoría de Comunicaciones, estamos desarrollando este mes del compromiso público como una gran oportunidad de la universidad de mostrar todo el compromiso y aporte que hacemos al país.